Constitución Política de la República de Nicaragua Título 3. La nacionalidad nicaragüense Capítulo único Artículo 21 La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes.